Aquí te diré dónde y a qué hora ver el juego de hoy en vivo, las alineaciones, las probabilidades de ganar y mucho más. El partido será transmitido por Teleantillas, Canal 2 y Coral 39. También se estará transmitiendo a través del portal web de Pío Deportes. Iniciará a las 8 de la noche, hora dominicana. Los dominicanos y venezolanos se han enfrentado cuatro veces en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. En todas las ocasiones los de República Dominicana han salido victoriosos. La noche de este sábado, los jugadores intentarán mantener la racha ganadora, pero el equipo venezolano es un buen rival. El lanzador abridor Sandy Alcántara subirá al montículo para enfrentar a Venezuela. En la primera ronda, los lanzadores abridores tienen un límite de 65 lanzamientos, y Alcántara, de 27 años, asegura que hará lo necesario para que esos picheos rindan. En la alineación del partido tenemos a Julio Rodríguez, primer bate. Juan Soto, segundo. Manny Machado, tercero. Oscar Hernández, cuarto bate, Wander Franco, sexto, Jeremy Peña, séptimo, Caemer Candelario, octavo y Gary Sánchez, noveno al bate. Venezuela anunció su roster oficial para el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, siendo uno de los más nutridos de Grandes Ligas de todo el torneo. El equipo tendrá una alineación de mucha calidad y jerarquía, teniendo al futuro miembro del Salón de la Fama, Miguel Cabrera, como su capitán y emblema. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, estará haciendo el lanzamiento desde la primera bola del partido. Miami está lleno de latinos que se han dado cita en este Clásico Mundial 2023. Espero que disfrutes el partido y lo compartas con tus amigos. Apóyame con un me gusta, bendiciones y que gane el mejor. Eh, yo me siento bien contento de verdad de poder tener otra oportunidad de representar a República Dominicana en un evento como este. Y con Dios adelante, radio para lo que tengo, todo lo que tengo por la, por la bandera, por la patria. La salud de Julio Rodríguez, ¿cómo está? Ah, oh, cien ready, ready to go, como decimos. ¿Cómo has visto el ánimo con este con este equipo de República Dominicana? Eh, el ánimo está muy bien, yo digo que todo el mundo está enfocado en lo que tenemos que hacer, todo el mundo está divirtiéndose y... Yo digo que todo el mundo está, no hay ego, todo el mundo se siente que es un buen equipo y de verdad que estamos bien contentos por poder eh, usar este uniforme. Eh, bueno, mi gente, lo que le queremos decir es que estamos aquí, estamos ready para representar a la República Dominicana y con Dios adelante el eh, poder lograr el objetivo para todos ustedes.